Rosmarie Tapia, continuamos con la serie de los personajes inolvidables. Nos toca agenda para el desastre. No cabe duda que uno de los personajes inolvidables es el villano. Rufino de León Bustamante, un personaje oscuro que hará todo para no defraudar la máxima de su autor favorito, Maquiavelo, lector del príncipe. Ese era su manual de ejecución. Rufino de León Bustamante, uno de los personajes de mi narrativa más aborrecidos y admirados a la vez. Paradójico, por supuesto con luces y sombras, capaz de la peor de las crueldades pero incapaz de hacerle daño a un niño ni permitirlo, por esa razón me cautiva a través de la trama de la novela, un personaje autocrático, pero es que pareciera que no hay alternativas la democracia se ha convertido en un ritual, en una forma de protocolo donde los nuevos déspotas se alternan el poder político y económico y le ofrecen al pueblo recetas que lo anulan, que lo llevan al abismo, una farsa de los supuestos demócratas. El otro personaje, Isabel de la Fuente, una mujer bella, misteriosa, incluso esotérica, con una escala de valores a prueba de todo, con debilidades como cualquiera de nosotros, pero con una firmeza, pero con la firmeza de luchar por quien ama y por lo que cree. Una mujer que logra impresionar a Rufino de León Bustamante, no solo por su apariencia apabullante, sino por esa mirada que daba la sensación de que le escaneaba el alma a su interlocutor. Esos son mis dos personajes inolvidables. ¿Cuáles son los suyos? Recuerden el reto, soy lectora y tú...